Viernes de la semana 27 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 15 al 26 En aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron Este expulsa a los demonios con el espíritu de Belcebú, el príncipe de los demonios Otros para poner la prueba le pedían una señal milagrosa Pero Jesús que conocía sus malas intenciones les dijo todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes al reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallarlo dice, volveré a mi casa en donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse ahí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Muchos se consideraban propietarios del poder divino y demonizaban a aquellas personas que no optaban según sus parámetros.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 Si es que había guerra civil en los, de, en los demonios de Satanás Y también en nombre de quien echaban los demonios Los que en Israel ejercían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 que los espíritus impuros que expulsa de los hombres. A estos Jesús les responde que Satanás no puede haber dado poder para que luche contra el mismo Satanás ni el dominio en la tierra. Las acciones de Jesús que vencen el mal y su señoría en el corazón de los hombres en la historia son prueba de que ha comenzado el reino de Dios. No podemos ser meros espectadores de la gran batalla.